Ese perro callejero, con hambre desorientado Soy el malán, malán, soy un galán, soy un soldado Soy ese niño corriendo, sonriendo en tiempo real Soy ese viejo triste pero fuerte, que no va a llorar Yo soy tú, yo soy ella, yo soy él Similitud, no, yo soy tú Soy el niño afeminado, que le teme a la familia El gordito que en la escuela los demás humillan, la maestra, el profesor, el que limpia, la chismosa, la que odia. Pero le dice que la adora, la doctora, pero el alma no se opera, la ramera. La deberían llamar mujer, soy tu mamá, soy tu papá, soy quien lo echa a perder, soy el placer. Incluso soy el poder, soy el hacer. El el que no hace, el que pega, el que suspira Soy el que se está mirando con los ojos del que mira Yo soy tú Yo soy tú Yo soy tú el que llevó a su casa y ahora el novio es su mujer soy el niño bondadoso que decían que era hermoso a los 70 ya no es él, ahora es un viejo baboso yo soy tú, anda, mírate al espejo y verás ahí mi rostro diciendo que llegues lejos yo soy tú, y estoy aquí, estoy en la cima hoy lo digo en Nueva York, ayer lo dije en la esquina yo soy tú y en donde esté, yo soy feliz. Porque conozco lo malo, opto por ser más feliz. Hago hasta lo imposible para cumplir con mi sueño. Yo soy tú, pero soy yo. De mi vida soy el dueño, el pequeño, el grandulón. Soy la entrada y la salida, el extraño, el campeón. Soy el rock, la alternativa, yo soy tú. Y analízalo, compadre. Cada vez que me maldices, te está mentando la madre, yo soy tú.